y todas las instituciones están empoderadas en defender con alma y espada una gestión que está ahí en el CISMA y colocada eh, como modelo de gestión en la República Dominicana. Pienso que quienes están en esa tarea han estado toda la vida en contra del progreso de este municipio. Y ahora, en esta gestión, el pueblo se ha dado cuenta de que el engaño y el atraso estaba presente porque esa persona estaba... y otros que han llegado que han ido con la misma miseria la misma miseria humana pero la mayoría eh, de los regidores están claros de que el desarrollo debe continuar eh, usted va a ver lo que va a ocurrir cuando eh, puedan intentar un tipo de aberración eso no tiene asidero legal eh, la sala de regidor no es un tribunal eh, No hay una acción en contra de un alcalde Porque ha obrado eh, en contra del ayuntamiento Esto es una acción privada que vamos a demostrar Que vamos a demostrar otro aspecto también importante De, de la vida eh, política y comunitaria Nosotros no nos doblamos, estamos tranquilos y dejamos que las voces corran, porque creemos en que hay un grupo de regidores, y, y también hay dos o tres partidos que creen en el desarrollo, y que están ahí representados, y que le van a dar otra estocada a la maledicencia, para que pueda seguir el progreso, y que cuando venga otro alcalde, encuentre los rienes del desarrollo, porque mire Pedro, eh, si un regidor o un alcalde o un director distrital eh, llega y alguien le ofende y se entran a puño, vamos a decirlo así, eh, montando un teatro para irle a poner una demanda, una acción privada, lo van a, lo van a destituir. Eso es una, es una cosa, es un precedente que en República Dominicana... Nadie lo va a hacer, porque no es contra contra el alcalde actual, es contra la vida misma de los funcionarios. Porque se montan, se montan teatro para poner una querellita, una querellita de acción privada. Ahí no actúa la fiscalía y la fiscalía es la que pide prisión. Esto es toda una acción privada y el Ministerio Público no está en eso. Por lo que me apena y qué bueno que Amado José Rosa ha aclarado los aspectos, lo ha aclarado Difo y lo ha aclarado. Los jurisconsultos de aquí, eh, que realmente no tienen ningún tipo de competencia, esta actitud malsana, poco municipalista.